siglo 500, la paz en el cosmos se halla al cuidado de los valerosos cadetes del espacio y entre ellos, el más valiente, el más abnegado, el más celoso, no es otro que el capitán Tareco. ...y la caperucita cósmica... ...tomando el penta, desintegra todo. Capitán Tareco... ...los ponzoñitos... ...han logrado escapar en una forma completa... ...del manicomio... ...y van rumbo a su satélite... El X-38 Pip, nada más y nada menos que su satélite Tareco, su satélite. Yes. It was a little 啊小心 ¡Hola, buen colorín colorado, la ponzoñita a los ponzoñitos ha despadillado adecuadamente.